Puebla es el segundo estado más letal para ciclistas según los datos del colectivo Ni Una Muerte Vial. El primer lugar lo ocupó el estado de Guanajuato con 53 casos. En contraste, en Baja California Sur no se registró ninguna muerte. En todo el país se registraron 4.066 víctimas mortales, de las 4, 2.579 eran peatones, 436 ciclistas y 1.051 motociclistas. En la entidad poblana se registraron 31 de las 436 muertes de ciclistas atropellados durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021. Respecto a la defunción de los peatones, Puebla registró 124 víctimas de las 2.579 reportadas por el colectivo, lo que ubicó al estado por debajo de Sinaloa con 129 casos, Nuevo León con 141, Guanajuato con 142 y Chihuahua con 148. Los tres lugares más peligrosos para ser peatón son Veracruz, el Estado de México y Jalisco. Al igual que con los ciclistas, Baja California Sur no reportó ningún caso. En tanto, en la entidad poblana murieron 73 de los 1.051 motociclistas en colisiones con otro vehículo. Los estados más letales fueron el Estado de México, Veracruz y Guanajuato. El colectivo poblano destacó que el 47.2% de vehículos responsables de los atropellamientos corresponden a automóviles y camionetas particulares. Además, 7 de cada 10 personas se dan a la fuga del lugar del siniestro, evadiendo su responsabilidad. La movilidad segura es un derecho que debe estar respaldado por las autoridades locales y sus acciones, y no solo con la creación de sugerencias o normativas, sino con la implementación y vigilancia de las mismas.